Buenas tardes, su director, el profesor Ricardo Ollarse, y cuerpo docente y los alumnos de la Escuela Monseñor Manuel Larraín de Bolañé toman parte en este acto oficial y desfile en homenaje a nuestra nación. La presencia de la escuela Monseñor Manuel Arraín Colegio que tiene la más alta matrícula de educación básica de la comuna Con cerca de mil alumnos Hoy, con su cuerpo docente Cuerpo administrativo Alumnos, asistentes de la educación Toman parte en este homenaje a nuestra nación Un nutrido contingente de alumnos Han querido estar presentes en este desfile oficial en que saludamos este año 2013 con todo el orgullo y cariño a nuestra nación en un nuevo cumpleaños patrio. Y la presencia de los alumnos y alumnas de la Escuela Monseñor Manuel Larraín de Bolañez. profesores, alumnos, personal técnico administrativo, asistentes de la educación, tomando parte en este desfile en representación de su querido colegio, la escuela Monseñor Manuel Larraín. la presencia de los más pequeños la escuela parvularia de la Monseñor Manuel Arraín junto a sus tías también presentes en este sentido homenaje a nuestra nación y estas Patrias 2013 en en su desfile de honor todas las fuerzas vivas e instituciones tomando parte en este acto oficial y desfile rendiendo así el homenaje que merece nuestra nación libre y soberana la presencia del Grupo Folclórico Amanecer de la Escuela Monseñor Manuel Arraín, integrado por profesores apoderados, auxiliares de servicio y personas de la comunidad, quienes son dirigidos por la monitora Señora Amalia Céspedes, folclorista de trayectoria en nuestra comuna y la región. Este grupo tiene 15 años de existencia y está compuesto por 20 integrantes. El Conjunto Folclórico Amanecer... en esta oportunidad la presencia del grupo Scout de la escuela Monseñor Manuel Larraín y a continuación con sus abanderados porta estandarte la presencia del Liceo Bolañé el Liceo Bolañé sus alumnos y profesores Hoy calcando presencia importante en este alto oficial y desfile con logros a destacar. Ha obtenido muy buenos resultados en pruebas IPSE y en puntajes de ingreso a la universidad. Destacando principalmente en el último tiempo un puntaje nacional en la prueba de matemáticas Es la presencia del Liceo Guarañé. que destaca también de olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional. El próximo 30 de septiembre, alumnos del Liceo Guarañé van a estar presentes en la gran final de las Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional. Considerando ya que está presente dentro de los cuatro primeros de nuestro país. ...cercana a los 500 alumnos... ...única unidad educativa de enseñanza media de la comuna... ...colegio municipalizado... ...considerado de alta vulnerabilidad... ...pero que con esfuerzo... ...con empeño, con cariño, con dedicación... ...sale adelante... ...y tiene grandes logros en este instante... ...el Liceo Bolañé ...hoy está destacando a nivel nacional... Los ojos del país han sido puestos en el último tiempo en este establecimiento educacional. Por sus logros, por su desempeño, por su sistema educativo que le hace destacar. El gran potencial humano de alumnos y apoderados hace que nuestro establecimiento, el Liceo Gualañé, destaque hoy con grandes logros. La presencia del grupo de danzas Ayelén, perteneciente al Liceo Gualañé. Grupo de danza que próximamente va a tener un encuentro binacional con la República Argentina. Prontamente vamos a tener la presencia de alumnos argentinos también en nuestra comuna, compartiendo una instancia de camaradería. Destacamos en la parte final de esta delegación del Liceo Gualañé el cuerpo directivo encabezado por su director, don Claudio Arenas, cuerpo docente administrativo y asistentes de la educación. Así está cerrando su participación la unidad educativa de enseñanza media de nuestra comuna, el Liceo Gualañé.